Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en de mañana. Amado, quiero, estamos quiero felicitar al pueblo dominicano sí. que la, nuestra economía creció. Según el administrador. El tres millones mensuales. El administrador. El, del central, el, direct, sí, el, el, el administrador sí. del banco central. Ayer con júbilo, Valdés Alviso, nos dio la grata noticia de que nuestra economía creció. 5.1 5.1 o sea, No hombre, ¿No? qué es lo que ustedes están aplaudiendo No hombre, que lo que pasa que fue por ejemplo la construcción Y eso se reparte En los beneficios de la construcción se reparten más en los haitianos Que en los dominicanos, no, ¿no? Y en los inversionistas Si <risa> en sí, los inversionistas Yo no sé, que... realmente yo no, la, yo no siento ese crecimiento No, pero ni tú ni nada Pero cuando yo la gasolina Tendríamos que traer un economista que no hable de eso Que hoy tú tienes Si tenías 100 pesos tú tienes 106 pesos en los bolsillos. Sí, sí, C según ese crecimiento, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, tú tienes menos. que tener. ¿No? Porque... Francis, Exacto. el dólar está a, a 53. Y Francis, ¿y por qué coincide siempre con el crecimiento la toma de préstamo? 100 millones. No, no, no. 400, 400 100, 100 y 100, 100 y 100 ayer. Sí, 500 millones de dólares. Ah, bueno, ayer. 100, pero a, atrás 300. Santísimo. Son 27 mil por, por ese lado, millones de pesos más los 300, que es, casi son 18 mil. Hoy día tenemos un déficit fiscal de dos punto y tanto, de 2.8 casi. Sí, casi tres. Casi tres. Y quiero decir, para mí, Dirección de Impuestos Internos hace un trabajo muy eficiente, pero no alcanza, no alcanza los niveles esperados y proyectados. ¿Y cuánto nos queda de año? No, apenas un mes y medio. Un mes y medio. Y tú tienes y también... hoy se están abasteciendo los mercados para diciembre y se necesitan dólares. Claro. Obviamente se le no, ha despachado pero... una cantidad de, importante de dólares, pero es la distribución que lo siente el pueblo... Pero yo lo felicito. Atención, Giovanni, vamos a, traer, vamos a traer un economista punto, para Francis. que le explique a la gente. ¿Tú sabes, tú sabes lo que significa que un si momento, un economista tomar que 400 millones de dólares supuestamente que para un asunto de eh, hacer eficiente la red. Y, ya, y ahí viene el problema, que cogieron dos, eh, con eso se, se van a coger 200 millones de eso para pagar intereses. Señores, Ay, Dios, no antes de irnos, <risa> ¿qué va a hacer Margarita? ¿Se va o se queda? No ella, no, se ella ayer muy sonriente a su trabajo en el gobierno. Sí. Yo, entiendo, yo entiendo ayer. que políticamente hablando, ¿eh? Margarita debe quedarse en el PLD. No porque sea con Leonel o con Danilo, sino porque ella, entiendo yo, dentro de ese partido ya tiene un liderazgo Mira, creado y pudiera ser. La posible candidata, la potencial, que debe ser la yo potencial recuerdo. candidata para el año 2024. Ella va a arrastrar con lo es, de Daniel. Es lo también. que yo entiendo que ella debe hacer ella como, como política de acabada. El primer pleito va a arrastrar lo de grave de política con Vianel fue como en el 90, cuando teníamos amor. Ella, peledeíta desde chiquitica, y yo y reformito. Se estaban cruzados. Pero tú no, respetabas no, eso. No dejamos. Por eso. ¿En aquel momento? <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, pero hay que decirlo. Yo creo que Margarita debe quedarse en el PD. Y arrastra lo de Danilo, con, entonces. Con la idea. No, no, no. Es ella. Es Déjete ella. lo vas a que ha llegado bueno. en los últimos Jimmy minutos. Grullón dice, para la, la parte alta del sistema de cable ahora mismo. Que para la parte o sea, se, fue, la, se fue, se fue. Se fue. Ah, se fue. Ya lo Vamos pasamos a resolver ya eso ahora mismo. Vamos con el 2447. Eh, dice, buenos días de mañana... Eh, nada, bueno, ya eso, eso se... Nada más no se puede hablar de, de política. política ya ya lo leímos razón. eso. Entonces vamos a ir con el 4282 que dice... Pepo eh, Castillense. Pepo Castillense se, se está quemando un vehículo ahí. Aparente, se enseña automóvil frente al destacamento policial de Castillo. Ah, Pero es eh, una camioneta de la policía. No, sí. Abre la foto a ver, frente. La eh, no, no, parece ahí. que hay otro vehículo Yo, al lado. Ah, está detrás, eh, dice que fue eh, debido a un cortocircuito. Gracias a Pepo Castillense que nos envía... Esa fotografía y vemos que tiene ahí a Lupe. ¿no? A Lupe Mira, tía, al tía, final tía, tía, tía. de, de la... ¿Qué va a eh, que hizo Lupe? El Penco se fue. A Socrates. propósito de, a propósito Lupe, de lo que dijo eh, Bernabé, Bernabé Matos, me recordaba que el manejo que le dan los, <coughs> lo, lo, los empresarios al, al, al pueblo <coughs> dominicano, ¿cómo lo tratan? Me recuerda un poema de, de René del Rico Bermúdez que se llama Oye Patria, que al final dice, hasta que un día con su... Con su cara más plebe y pendenciera se levante y diga: Señores, ya está bueno. Sí. sí. Y ya está Señores, bueno por nos hoy. Nos vemos mañana, ¿Ya desde está las 7 bueno? estaremos acá con ustedes. Ya sí está. Obligada, sí, sí, está obligado. Sí, está obligado. me dejan mañana. hablar mañana, aún. <risa> ¿Qué es esto? ponga <risa> adelante para